Cierra los ojos y observa tu respiración. Toma aire y suéltalo lentamente. Una. Dos.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 cruzando las nubes, la atmósfera, hasta llegar a un punto fuera de la Tierra, en el espacio, en el que tienes por encima de tu cabeza el Sol y a tus pies el planeta. Disfruta de esa imagen y de la conexión con los astros y el universo.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 dirigiéndose al corazón. Al llegar al corazón, lo ilumina. En este instante, te das cuenta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 Ahora, liberando tu mente de las concepciones del espacio y del tiempo, puedes enviar paz y amor desde tu corazón a todo el universo.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 ahora, disfruta de tus sensaciones. No existe el tiempo. Disfruta.